Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo crear video shorts de, pa, de aquí de Netflix para YouTube. Listo, entonces, una vez grabemos, nuestro, grabemos nuestra película donde queremos sacar nuestro contenido, nuestro clic para subirlo como shorts. Y una vez lo tengamos acá ya en el computador. En mi caso, tengo un video aquí ya lo grabé en videos. Y es este que está aquí. Entonces, nos venimos aquí al programa que con el que nosotros editemos los videos En mi caso, lo hago con Premiere Pro, Lo pueden hacer con Filmora. O lo pueden hacer con otro. No importa. Eh, aquí lo más importante es configurarlo para que quede, para que YouTube no nos lo detecte. Con ese formato listo, entonces yo voy a darle aquí un nuevo proyecto y vamos a darle clic aquí en aceptar. Esto lo voy a cerrar aquí porque no, no, no lo necesito. Entonces aquí voy a dar doble clic para exportar mi video, que es este donde voy a crear mi el, el clic para short. Entonces me gusta darle aquí en efectos para tenerlo un poco más centrada. Entonces aquí lo que voy a hacer es correr aquí la barra de tiempo y ubicarme en el lugar donde yo quiero sacar el contenido listo. Como sabemos que para Shorts es un tiempo limitado, ¿no? creo que no más de 30 segundos. A mí me gusta dejarlo de, de 20 hasta máximo 20. ¿no? Entonces voy a cortarlo desde aquí. aquí, cortamos esto lo podemos eliminar, esto vamos, podemos dar clic derecho aquí, eliminar rizo, y aquí vamos a adelantarlo hasta, aquí van 11 segundos, 12, 13, 14 16, 17 20, viajarlo hasta 30 segundos 29 segundos viajarlo hasta allí y voy a cortar esta parte aquí y elimino esta aquí y como pueden ver ya así de sencillo, entonces como ven estos bordes aquí eh, oscuro, voy a seleccionar aquí y voy a ampliarlo a subirle la escala para que me borre eso allí, listo entonces una vez que tengamos esta barra de tiempo aquí seleccionada vamos a dar clic en secuencia eh, ajustes de secuencia y en el programa que ustedes estén usando para editar se vienen a la opción donde dice tamaño de fotograma aquí en el tamaño de fotograma lo tenemos que poner en 406 o lo pueden poner mínimo 400 y luego dan enter enter y miren cómo ha quedado ya el video short aquí listo queda perfecto entonces yo ya doy control m y lo voy a exportar para ello Cojo esta configuración para que eh, me deje el formato con el que yo quiero crear el short. Entonces aquí ya le doy exportar y espero a que exporte. Le estoy mostrando todo el proceso por lo que lo voy a subir a YouTube y ustedes lo podrán ver eh, a partir de, de hoy. Podrán verlo ahí en la descripción en el canal para que vean que es algo real y que funciona. Listo. Entonces Ya exportado Yo esto lo puedo cerrar ya Borrarlo Se vino acá la carpeta De documentos Aquí en Adobe Premiere Pro aquí y este es el video Yo le voy a poner un nombre Aquí Lo voy a poner eh, Vamos a ver qué tengo Control V Como pueden ver, aquí ya salen eh, como shorts Miren aquí el loguito de shorts La batalla de los sueños Miren que aquí está el loguito de shorts Miren cómo salen los demás videos Y miren cómo sale este, listo Y además de ello sale sin vista Miren que lo acabo de subir hace 38 segundos Mírenlo aquí Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido Y hasta la próxima, chao chao